Listo. Eh, por cuestiones de calidad y, y porque pues, ustedes saben que uh, la señal de Internet no es muy buena muchas veces, voy a apagar mi cámara. Y así igual ustedes tienen más espacio para, para ver la, la pantalla. Eh, ¿Por qué elegí este tema para el día de hoy? El blockchain en educación. Eh, he venido hablando mucho en diferentes charlas en relación a toda esta disrupción que están teniendo las tecnologías, ¿sí? todas estas tecnologías que se están desplegando eh, en este último tiempo y que principalmente van a aumentar su disrupción dentro de... Eh, todo lo que tiene que ver con educación. Entonces, en su momento, yo les eh, mostré eh, pues una gama de tecnologías que pasan por la robótica, pasan por la impresión 3D, por la inteligencia artificial, por el Internet de las cosas, por la realidad virtual y la realidad aumentada, eh, temas que, que vienen a... Eh, desarrollar también la inteligencia digital, que está estrechamente vinculada ahora sí con todo el tema de pensamiento computacional. Esta parte me la voy a saltar. Eh, eh, anoche, justamente creo que ya un poquito tarde, le trasladé una invitación a eh, licenciada Elisa para que ella me hiciera favor de de trasladárselas a ustedes verdad como como que para que ustedes vean que es algo que viene eh, en un proceso ordenado eh, posteriormente yo voy a, a hacer los recordatorios respectivos dentro del grupo eh, pero la idea de esto es que todos los docentes sin importar el área del conocimiento empiecen a vivir todo lo que estas tecnologías van a empezar a incorporarse más fuertemente al tema de educación. Y una de esas tecnologías también tiene que ver con eh, cómo de a poco, porque eso les digo que es algo que incluso ya está realizando el BID, el Banco de Integración, eh, no, como es Banco Interamericano de Desarrollo, con algunas universidades, y algunos agentes de la empresa privada. Yo, de hecho, estoy como de los postulantes, es decir, la de computación está como uno de los postulantes en espera a que se consolide este proyecto que está liderando el BID. Pero es importante que los docentes y comprendan, <coughs> perdón, y las instituciones educativas comprendan, de qué se trata esto del blockchain y cómo va a cambiar incluso en su momento, eh, porque al final este piloto que está haciendo el BID es un piloto para toda la región y que posiblemente se va a, a estandarizar en todos los ministerios de educación en su momento. Y que eh, es para agilizar también ciertos procesos de validación y de verificación de esos certificados de esos eh, diplomas eh, que se entregan por nivel y a nivel eh, de universidad, que, que será un tema aparte, verdad que se tiene que tratar, también de validación y de verificación de títulos universitarios, pero también de la incorporación de otros agentes que no necesariamente van a pertenecer solo va a la academia, sino que también van a ser del sector eh, empresarial. Eh, por ejemplo, la Universidad de San Carlos el año pasado eh, vino y realizó una alianza con UNIR, que es una universidad de España, en la cual eh, yo puedo ahora eh, no solamente optar para la oferta de maestrías o algún tipo de posgrado, a nivel de la Universidad de San Carlos, porque de repente la oferta no existe y entonces la puedo tomar en esta Universidad de España y la Universidad de San Carlos la va a validar, ¿ya? Entonces, eso, eso ya es de eh, los primeros acuerdos, si lo vemos desde ese punto de vista, que tienen que ver con que en algún momento ambas universidades tienen que validar un mismo documento ¿Sí? Entiéndase un diploma, un certificado, un título, con tecnología blockchain. Es decir, cada uno de ellos va a tener en sus manos una clave hash. Eh, voy a tratar de hacer lo más coloquial posible para que no se oiga muy técnico. Una clave de hash es eh, un código cifrado único que le pertenece a una persona que le pertenece a una entidad, ¿verdad?, y que eh, va a conformar esta cadena de bloques. El blockchain es cadena de bloques. Entonces, yo soy una institución X, eh, pensemos en esta Universidad de San Carlos, y eh, tenemos estudiantes que incluso están cursando una carrera en UNIR, es decir, un posgrado en esta Universidad de España. Pero yo tengo que validar también ese certificado, ese diploma, esa constancia. Entonces, eh, se, crea, se crea una mochila digital o un espacio, un repositorio en nube, donde eh, está el formato que se va a completar con los datos del estudiante cuando haya terminado de superar pues, los diferentes cursos. Y otra cosa interesante. Pero esa modalidad creo que aquí en la Universidad de San Carlos va a llevar más tiempo. Primero, la comprensión de cómo se hace. UNIR ya tiene años eh, de experiencia en el modelo de, de, de MOOC, de los cursos abiertos masivos online. Y entonces resulta que UNIR, por ejemplo, eh, yo puedo encontrar un curso MOOC que ellos imparten me inscribo a él, ojo, no me estoy inscribiendo a la universidad, me estoy inscribiendo al curso abierto que está dando la universidad, ¿sí? Pero oficialmente, digamos, yo no soy un ente activo de la universidad porque no estoy pagando ningún tipo de matrícula como estudiante, estoy pagando un curso, ¿sí? Entonces vengo, eh, tomo ese curso MOOC. Eh, resulta que ese curso MOOC dura tres meses, ¿verdad? O, o seis meses, no, no, no hay más grandes realmente. Eh, y entonces yo tomo ese curso y bah, me interesó y muy bueno. Pagué mis, eh, pues por lo general están en dólares, 35, 50 dólares por todo el curso, porque eso costaba. Bueno, ya tengo ahí una credencial un, un certificado digital que me acredita como que yo ya aprobé ese curso. Luego resulta que encontré ahí un curso afín o muy relacionado con, con este primer curso que tomé y entonces también me inscribo ahí lo vuelvo a tomar. Y así, de repente me voy a lo largo del año en diferentes tiempos, porque realmente muchos cursos MOOC están siempre abiertos porque también ahora se está dando mucho el modelo de eh, capacitaciones o, o, o de aprender de manera asistida, eh, pero asistida no presencial, sino digamos con cierto seguimiento asincrónico, ¿verdad? Y muy pocas reuniones de tipo sincrónico. De hecho, yo estoy participando uno del Senaval, que, que tiene que ver con la sociedad del Internet que está bien, bien bonito, porque te dejan tu tiempo libre. O sea, tú decides en qué momento o le dedicas todo el día y le entras de un solo a toda la semana de trabajo, o tomas una parte de ese curso por la mañana, otro a mediodía, otro eh, en la noche. Pues, avanzas a tu ritmo, ¿sí? No, no, no, no te cierran a un horario. Eh, sí, hay una reunión a la semana, que sería, digamos, la sincrónica, pero en esa reunión sincrónica incluso no se tratan los temas que uno está aprendiendo o desarrollando, sino que eh, es así como que una reunión de este tipo charla, eh, donde sí se responden algunas preguntas, pero eh, que te muestran como que, que es lo que sigue, porque resulta que después de la reunión, entonces ya se apertura el siguiente módulo. Bueno. Entonces, regresando a, al esquema, ¿verdad? Yo soy estudiante y empecé a sacar todos estos cursos MOOC de manera dispersa, aparentemente. De repente, pues yo digo, no, pues sí me gusta cómo trabaja esta universidad, me voy a inscribir, me voy a matricular. Y entonces ya pago la matrícula y paso a formar parte de una carrera específica de esta universidad. Y para mi sorpresa, resulta que muchos de esos cursos MOOC que yo estaba recibiendo de manera dispersa, son parte del currículum. Ah, interesante, ¿verdad? Y entonces, cuando yo entro y veo que en mi tablero, porque realmente se dibuja un tablero de todos los cursos, eh, encuentro que muchos de los cursos que yo tomé de manera, pues, a mi tiempo, cuando me llamó la atención, eh, aparentemente de manera, eh, pues, no relacionada directamente, eh, ya están ahí, ¿verdad? Incluso ya están verificados y ganados. Ese es el modelo de las universidades que realmente están liderando todo este tema de tecnología ya en, en un modelo educativo eh, acá en Guatemala se, se maneja aquello de, bueno, ¿será que mi carrera tiene pensum abierto, pensum semiabierto o es totalmente cerrado? Eh, tristemente los pensum cerrados, creo que son los más feos, ¿verdad? Porque eh, si fueran modelos abiertos, ok, eh, yo avanzo todo lo que puedo en los cursos que me apasionan, que me gustan, eh, en un momento dado, quizás si sí me voy a topar con un prerequisito que tiene que ver con un curso que sí o sí tengo que sacar, pero eh, pues yo lo puedo tomar y, y para que me aperture lo demás, ¿verdad? Pero idealmente que sea totalmente abierto y esto es un modelo eh, que se enseña en un curso que se llama educatrónica, donde incluso no importa por dónde yo le entre al curso, yo le puedo entrar del final, puedo entrarle en medio, puedo entrarle al inicio. Yo decido incluso cómo estructuro esos temas, pero lo que me va a generar es un aprendizaje holístico sí y la comprensión plena de eso que estoy aprendiendo. Y este módulo va a formar parte de un pensum de una carrera universitaria. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hace UNIR. UNIR tiene ya años de tener este modelo implementado y eh, entonces las personas pueden inscribirse a los cursos MOOC por separado, en un momento dado deciden sí matricularse oficialmente como estudiantes de UNIR, entran ya a un tablero específico, eh, pero que al final ya está vinculado con mi eh, tablero personal de insignias y certificados. Y esa es la sorpresa, ¿verdad? Que cuando yo estoy ahí y ya me he matriculado, resulta que yo ya avancé. Imagínense que tomé 10 cursos MOOC, ¿verdad? En tiempos dispersos y en función a lo que yo en su momento podía dedicar. Cuando ya me decido a dedicarle más tiempo a la universidad, la sorpresa es de que todos esos cursos dispersos, aparentemente, ya están ahí. Y entonces resulta que yo avancé durante un año o dos años mi carrera universitaria, sin saberlo. Entonces, ahora, con esta alianza entre Unir y Universidad de San Carlos, pues yo puedo tomar un posgrado en Unir y eh, se va a generar justamente esa constancia, ese certificado, eh, que puede ser de seis veces, puede ser de un año, de dos años, dependiendo de, ¿verdad? Y la, la cantidad de MOOCs que lo integran. Que tiene que ser validado por la san carlos ya entonces ahorita están en la fase de, de, de pláticas verdad de establecer ese documento único digital donde tanto unir comunidad de san carlos perdón como universidad de san carlos tienen en sus manos una clave de hash un bloque único y entonces ambos tienen que adicionar ese bloque a ese certificado digital que dice que pertenece a Elisa Mazariego, por ejemplo, y que tiene como firmas digitales de respaldo Universidad de San Carlos de Guatemala y Unir de España. Y aún más, resulta que el rector o el decano de esa facultad o de ambas facultades dependiendo de, de quienes están validando también tienen un bloque de esa cadena y entonces ellos también incorporan ese bloque a ese certificado digital ahora pues también pensemos en ese convenio de la Haya que tristemente Guatemala no es firmante por eso es muy difícil apostillar nuestros títulos en países en el extranjero que los convaliden no, no funciona, no es tan fácil como los países que sí firmaron el convenio de la Haya. Y, eh, por, por ejemplo, en América del Sur es muy fácil apostillar mi título de Venezuela, en Perú, en Chile o viceversa. No es complejo realmente, pero eh, yo incluso tratar, y eso se los digo porque estuve acompañando a un amigo en el proceso, de que él quería validar su título de Venezuela, de una universidad de Venezuela, él se graduó de ingeniero agrónomo en una universidad venezolana, pero acá, hasta la fecha, no ha podido validarlo, digamos, con todas las de ley eh, Sí ha podido trabajar, porque pues obviamente tiene los conocimientos y, y, y los ha actualizado también con otro tipo de, de constancias, que pasan más por organizaciones internacionales como CIPREDA o ICA, que son organismos que de alguna manera administran fondos de donaciones internacionales para el Ministerio de Agricultura. Entonces, estos certificados de cursos específicos que le ha dado ICA son los que le han permitido pues, trabajar acá en, en Guatemala, más que ese título que sí tiene mucho valor en toda América del Sur, porque él lo puede apostillar muy fácilmente, de hecho hizo la prueba de, de, con, con esto de Venezuela, hizo la prueba en Perú, y, y, y no, el trámite no le llevó más de medio día, así de sencillo. ¿sí? Pero Guatemala no es firmante de este convenio. Entonces, eh, este, este tipo de, de documento, este tipo de documento ya convalidado, tanto por una universidad de España como por la Universidad de San Carlos, idealmente en un momento también va a ser eh, ratificado, es decir, con una cadena de bloques, eh, otorgado por, eh, pues pensémoslo así, otra institución de otro país, pensemos en Venezuela, ¿verdad? Donde entonces mi título no solamente tiene o mi grado eh, mi posgrado universitario no solamente tiene validez en Guatemala, en España, sino en Venezuela. Y resulta que hay otra universidad de Perú que también eh, eh, hicieron, porque también se está eh, iniciando, eso lo está haciendo el BID, eh, estaba eh, tratando de homologar cursos para que sea una educación estándar, digamos una formación estándar entre los países, y entonces hay otra universidad que también eh, respalda ese curso, eh, que porque resulta que unirse lo está dando a la Universidad de España, eh, perdón, eh, sí, a los estudiantes de España, estudiantes de Venezuela, estudiantes de Perú y estudiantes de Guatemala. Y entonces resulta que estas dos universidades, la de Venezuela y, y Perú, también tienen un bloque, es decir, su clave de hash y la adicionan. ¿Ya? Entonces ese es el futuro de esta tecnología en Latinoamérica. Pero, pues, para ya pasar a la parte práctica... Eh, y, y que no se aburran solo con lo que yo les explico Ahora ya creo que van a comprender más De qué se trata este tema eh, Vamos a ver algunos videos eh, um, Estoy pues haciendo referencia también a esto Que es una realidad totalmente en la actualidad eh, Los analfabetos del siglo XXI No serán aquellos que no sepan leer y escribir Sino aquellos que no puedan aprender desaprender y reaprender y, y, sobre todo, hacerlo muy rápidamente. Estamos viviendo en la economía del conocimiento, estamos viviendo en un modelo donde, pues sí, yo puedo estar inscrito en una universidad o en una eh, institución académica en particular, pero a la par tengo que estar eh, capacitándome y actualizándome en temas que van a formar parte de lo que hoy por hoy se conoce como lifelong learning o aprendizaje para toda la vida y a lo largo de toda la vida. Solo permítanme voy a verificar que realmente haya colocado el sonido porque de repente se me olvidó incluir el sonido. Ok. Entonces, hay un nuevo reto. Eh, todos estos cambios que está experimentando la sociedad digital, que ahora pues ya es sociedad del conocimiento, y que fue evolucionando, porque realmente primero fue eh, sociedad de la información, luego fue sociedad de la información y de la comunicación, y hoy se conforma como sociedad del conocimiento. Provocan la necesidad de ese aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, este lifelong learning que, que yo les he comentado, donde eh, pues eh, a la educación que se cursa en una institución académica, eh, yo le debo de adicionar, ya sea posteriormente para mantenerme actualizado, vigente y contextualizado en mi área de conocimiento, o por qué no, a la par estar llevando también estos procesos. Eh, y donde ya no puedo pensar solamente en un contexto a nivel nacional, ¿verdad? Y, y que pasa por temas como el que les comenté como contexto unir San Carlos, ¿verdad? Es decir, la Universidad de España con la universidad estatal. Eh, ¿Para qué? para que eh, pues todos, de alguna manera, de una forma pues más democratizada, tengamos acceso a cualquier tipo de aprendizaje de manera ubicua, donde podamos aprender continuamente, en cualquier momento y en cualquier lugar, una vez tenga una conexión a Internet. Y que ese aprendizaje, que va a ser, eh, pues, de manera estandarizada, por, por decirlo así, eh, validada por diferentes instituciones académicas, y ojo, hoy no solo académicas, también gigantes tecnológicos, que me permitan ofrecer mis servicios, mi conocimiento, a cualquier lugar del planeta, ¿verdad? Porque ese es el, el valor de este tipo de certificaciones. Este es un pequeño video introductorio, justamente para empezar a comprender el tema del blockchain y cómo se aplica, o se está aplicando ya, a pesar de que todavía es muy incipiente, pero ya es un hecho, en eh, la academia y que de a poco también va a empezar a ser parte de los modelos de los ministerios de educación. Entonces, este es un pequeño video. Algunos de los videos que, que van a ver acá, yo se los he compartido durante todo este mes. Hoy estamos justamente en el último día de, de abril eh, y al inicio del mes yo empecé a hablar de este tema, del tema del blockchain, ¿verdad? Es posible que algunos, pues, por lo mismo que sienten que de repente se están infoxicando, los hayan pasado de largo pero yo sé que muchos de ustedes pues, les dedicaron un poco de tiempo para, para leerlos, comprender un poco de este tema y hoy justamente estar en esta dinámica de, de previo a esos aprendizajes, aterrizar ya y tener más claro de qué se trata esto del blockchain. Ok, hablemos ahora del conectivismo. El conectivismo es la capacidad de aprender en red, de conocer en red.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 al empresario que va a contratar un nuevo empleado, no le basta con que este sepa. Necesita estar seguro de ello. Pero cuando hablamos de ubicuidad, hablamos de aprender en cualquier lugar, ¿sí? Con cualquier tipo de dispositivo. Entiéndase, tengo un smartphone, tengo una tablet, tengo una laptop, una computadora, incluso una consola de videojuegos. Una vez yo tenga acceso a Internet y a un navegador o algún aplicativo que me permita visualizar contenido de aprendizaje, yo ya estoy formando parte de esa ubicuidad. ¿sí? Entonces, hoy también más fuertemente vamos a empezar a escuchar, de, a escuchar perdón, del U-Learning. De hecho, hay un evento Después del 8 de mayo, que es el evento específico para docentes, hay un evento eh, que, que estamos organizando con Perú, eh, donde pues está, ese sí es para estudiantes, pero, pero digamos que es una previa. Eh, es como para que el estudiante se quede emocionado y participe muy activamente en el día eh, geek, que en este caso ya sería el 22 de mayo. Ese, ese, ese congreso, porque es un congreso dirigido específicamente para estudiantes es a lo largo de todo el día, donde quienes quieran participar, eh, pues eh, justamente van a poder aprender de tecnología 3D, realidad virtual y aumentada, participar de talleres que tienen que ver con Internet de las Cosas, con pues, eh, simuladores. ¿Se recuerdan que en su momento también yo les he hablado de esto de los simuladores? Entonces, eh, van a poder crear sus primeros circuitos, es decir, esa inducción a la rama de la electrónica, que luego los haga pasar a la parte de robótica, donde también a través de un simulador van a poder programar su primer robot y, por supuesto, introducirlos al tema de inteligencia artificial y que ellos programen su primer boot. Es decir, su primer sistema que va a incorporar machine learning, es decir, va a empezar a aprender, la máquina aprendiendo, ¿ya? De cómo interactúa con los seres humanos y entonces incorporar esa información a un robot digital, porque esos son los boots, que puede interactuar, ¿ya? Ahora, ¿por qué nosotros apostamos mucho por esto? ¿Y por qué... Eh, pues me pareció muy interesante esta propuesta de la comunidad Geek, porque todo esto, todo este aprendizaje de nuevas tecnologías, tristemente nos está dando al interior de las instituciones educativas. Algunas han empezado y otras solamente obedecen a formatos, eh, digamos, muy comerciales. Rara vez, se toma realmente como un proceso de robótica educativa e idealmente que incluya de una vez todo lo que es el tema de educación STEM, que ustedes también pues ya conocen. Entonces, eh, les comento esto, ¿verdad? Porque igual ustedes pueden participar en el evento del día 8, que es específico para docentes, y, e inscribirse y estar presentes en, en el evento del día eh, del, del sábado siguiente. Eh, y también, bienvenidos al evento propio de todo el Congreso del día 22. Bueno, anuncios. Eh, ok, entonces eh, vamos a escuchar más de este U-Learning y eh, el, el día, vamos a ver, 18, no, que es 8 de mayo, es el de docentes. El siguiente, eh, solo déjenme revisar porque para estar bien, bien seguro. Sí, el 8 de mayo es el de docentes, el 15 es la previa para estudiantes. En ese, el del día 15, voy a tocar mucho el tema de Ulearn, ¿verdad? Que es Obiquid Learning, el aprendizaje ubicuo. Que ya ahora, eh, y haciendo un poco en honor a, a esos memes, ¿verdad?, que son muy populares. Hace algunos años, si yo hablaba de, de, de U-Learning, tenía que pues, hacer cara de meme y decir, eh, aún no están listos para este tipo de conversación. Sin embargo, ahora sí, ahora ya llegó el tiempo, y entonces ya podemos hablar de, de U-Learning. La IA, la inteligencia artificial, está potenciando el aprendizaje adaptativo. El Machine Learning, que luego se convierte en Deep Learning, es decir, eh, el Machine Learning es el aprendizaje de máquina y el Deep Learning es el aprendizaje profundo. ¿ya? Y este aprendizaje profundo lo, eh, lo genera de alguna manera la inteligencia artificial a través de todo ese análisis que hace del Big Data de la computación en nube, para en cuestión de milisegundos dar una respuesta lo más próxima a una respuesta humana, a un humano que está interactuando, creyendo él que lo está haciendo con otro ser humano, pero que del otro lado de la interfaz lo que hay es inteligencia artificial. sí y al final, pues, eh, también responde a esos postulados de, de la robótica, porque la inteligencia artificial, eh, de alguna manera, es un subproducto que se derivó de ese querer empezar a incursionar en temas de robótica y, ok, okay ahora ya tengo el robot, este robot es manipulado por un ser humano. No, ahora que tenga inteligencia propia, ¿sí?, y entonces ese humanoide, aunque entiéndase que robots no necesariamente tienen que ser humanoides, ahora ese humanoide va a tener, no le vamos a decir conciencia porque no es posible aún, pero va a tener inteligencia propia y va a poder interactuar con otro ser humano. Y entonces por ahí esas películas hollywoodescas como El hombre bicentenario, se las recomiendo, es una película viejita pero muy buena, o Yo Robot, también, muy interesante eh, la temática que maneja, pues ya nos mostraban parte de lo que ya es una realidad, ¿verdad?, prácticamente. Entonces, eh, ese Deep Learning permite perfilar una ruta de aprendizaje más a la medida de las personas y de sus inteligencias múltiples, dejando por un lado esos sistemas estandarizados y obsoletos de aprendizaje, Ojo, yo en su momento hablé de estándares a nivel de instituciones educativas, pero al hablar de estándares sería más de homologar qué tipo de contenido están recibiendo estudiantes de Guatemala, estudiantes de Perú, estudiantes de Venezuela, estudiantes de mismo España, de una institución en España, pero que va a ser aplicable a sus textos particulares de país, de, a, eso se, a eso me refería, ¿verdad? Y entonces, esta inteligencia artificial que, que ha venido aprendiendo eh, puede construirme incluso un curso, eh, por eso este curso del CEABAL, ¿verdad? Tiene un poco de inteligencia artificial por ahí metida, eh, me construye una ruta más o menos acorde a, a mi modelo de aprendizaje. Y a mí me pareció bien interesante porque eh, cuando yo inicié, digamos que lo agarré todos los días, un poquito, un poquito, un poquito, pero de repente en la segunda semana eh, tomé parte del curso por la mañana, a veces me conecté mientras estaba almorzando, que son muchos videos los que hay que ir viendo, entonces solo hay que ver el video y next y así, ¿verdad? Lo que yo les platicaba de que yo me debo de convertir en edutuber, es decir, alguien que graba los videos, los pone en una plataforma y, y los estudiantes pueden verlos cuando ellos quieran, a la hora que quieran, en el momento que quieran, a la hora de almuerzo, como en mi caso. ¿sí? Entonces yo ponía mi teléfono y mientras estaba almorzando, pues iba viendo esos videos ¿sí? y, y estaba aprendiendo. Entonces eh, lo hice de esta manera y que resulta que en la tercera semana eh, me empezaron a enviar recordatorios en horarios muy similares a lo que yo venía realizando en la semana anterior. ya Entonces, eso ya es parte de la inteligencia artificial. Él aprendió de cómo yo estaba viviendo, haciendo esos momentos de aprendizaje, y entonces él estimaba que yo le estaba dedicando eh, cierto tiempo a, a ver los videos, y entonces resulta que ahora me caía el correo electrónico o me caía un mensajito porque tiene una aplicación también para el teléfono donde me, me sugería, porque no, no me decía ah, te toca, sino me sugería continuar con el siguiente curso. Tal cual lo hace Duolingo porque Duolingo también te hace recordatorios o de repente eh, ve que no has estado practicando mucho y entonces te manda como referencia a, a que retomes un tema anterior anterior. O, o de repente has ido avanzando, pero descubre que eh, has fallado más en determinadas actividades eh, con la app y entonces te sugiere o te reconstruye la ruta para que refuerces esos temas que de repente no, no venían bien reforzados. Duolingo es un claro ejemplo de Machine Learning y de Deep Learning, ¿verdad?, y pues otro gran honor que tenemos que es un desarrollo de un con nacional, ¿verdad? De, de Luis Bongán y de su equipo. Muy bien. Entonces, eh, todos, todo, todo esto, eh, estos avances, de alguna manera, eh, se agrupan y forman parte de ese desarrollo de una inteligencia colectiva, de una autoría social y la colaboración en la construcción de nuevo conocimiento, ¿verdad? Porque eh, al final la inteligencia artificial lo que hace es valerse de todo ese cúmulo de información que está siendo almacenada en grandes bases de datos, que él las indexa, las ordena de acuerdo a lo que ha aprendido eh, y aprende del ser humano más que todo, ¿verdad? De cómo interactuamos en redes sociales en las aplicaciones, etcétera, etcétera, en, nuestros, en nuestras búsquedas de Internet para, pues, en cuestión de milisegundos, sugerirnos una posible respuesta. ¿sí? Eh, este conocimiento, pues, está disponible a todo el mundo y, y, y está generando también que se empiecen a votar, sobre todo, teorías sociales y económicas. Porque si algo está provocando también esta crisis sanitaria, es que todas las teorías que existían para el siglo XX, ¡pum!, hoy han sido destruidas. ¿sí? Y el reto más grande lo tienen los sociólogos, los economistas y aquellos que se dedican a este tipo de investigación y que adicionalmente, fíjense bien, adicionalmente son inmigrantes digitales y no entienden del todo qué está sucediendo con la tecnología y esta... Esta disrupción tan fuerte que se está dando eh, y entonces ahí aquellos grandes doctores eh, que se han dedicado a formular todas estas teorías hoy están en shock, ¿verdad? Porque pues ni ellos mismos están logrando esbozar qué es lo que va a suceder con esta sociedad y con toda esta eh, tecnología que hoy por hoy eh, está alrededor. Pero pues ahora que ya también les volví a hacer otra introducción. Vamos a dejar a esta amiga. Esta es una, una amiga de Argentina. Me gustó mucho en un congreso que estuve con ella, eh, que nos invitó a participar. ¿Cómo explicó el tema de blockchain? Y eh, luego pues ya vamos a ir aterrizando a cosas más puntuales. Les voy a mostrar cómo, cómo va LEC, qué es lo que está haciendo LEC computación en este tema. Eh, y que en su momento, pues, eh, les repito, va a ser parte de nuestra realidad, de esta nueva realidad que estamos viviendo. Entonces voy a silenciar mi micrófono para que no exista ningún ruido adicional. Vamos a ver el video y posteriormente vamos a hacer algunas preguntitas. Pero... Siguiendo a entender esto, ¿por qué decimos que es difícil violar esta información? Para eso es importante entender cómo funciona blockchain. En blockchain la información se eh, almacena en una cadena de bloques de transacciones que están unidos al bloque previo a través de criptografía avanzada. Los datos se van agregando con el tiempo en estructuras que se llaman bloques. Cada bloque se construye sobre el bloque anterior e incluye una información que eh, genera este, este vínculo con el bloque anterior. Por lo tanto, sabemos cuál bloque viene primero, cuál viene después, porque están conectados. Al observar el último bloque, el bloque más actualizado, podríamos verificar que se haya creado después del último, ¿no? Por justamente esta conexión que tienen. Y así es que se va generando la cadena de bloques. Eh, esto es súper interesante porque nos permite entender este orden en el que se generaron las distintas transacciones, y esto es súper importante cuando hablamos sobre todo del dinero digital, ¿no? de las transacciones que se van generando y cómo el dinero va cambiando eh, de una mano a otra. Para entender esto, incluso de forma más visual, es interesante eh, pensar en una hoja de cálculo o un Excel, si queremos. Imaginemos un Excel donde cualquiera de nosotros o cualquiera de las computadoras puede agregar filas, pero nadie puede modificar las filas que ya están escritas. Por lo tanto, eh, yo puedo ver este registro eh, y toda esta información queda almacenada y se va acumulando. Por ejemplo, si hablamos de Bitcoin, imaginemos que la primera columna, eh, la persona A tiene 100 Bitcoins y la persona B tiene 0 Bitcoins. La siguiente columna, la primera persona le transfirió 50 Bitcoins a la, a, la, a, la, a la persona B. Por lo tanto, en la segunda columna, la persona A va a tener 50 Bitcoins y la persona B va a tener 50. ¿Sí? No, no puede haber... Errores en donde los dos tengan 100 o los dos tengan 0, sino que esto fue transferido de una a otra. Y esa es la información que se guarda. Si alguien quisiese editar alguna fila anterior, debería editar todas las filas que le siguen, porque justamente como hablábamos, estas filas están conectadas a través de información. Y eso realmente requeriría un nivel de gasto energético muy alto, incluso tan alto como para desincentivar este uso. Otro uso que tiene blockchain son los smart contracts o los contratos inteligentes en español. Estos son acuerdos que son escritos en código y que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas. Tienen una lógica donde eh, funcionan más o menos con eh, si, I, si, X, eh, si sucede X, entonces sucede Y. ¿no? Se desbloquea una acción frente a una acción previa. Estos funcionan como un contrato tradicional, pero a través de la tecnología. Es decir, generan la confianza que hoy en día nos tiene que generar un intermediario, como puede ser un escribano, por ejemplo. Imaginemos el caso en el que tengo que comprar una casa, entonces podría, en, vez, en lugar de contratar a un escribano, como sucede hoy en día, para que certifique el trámite, podría de repente armar un contrato inteligente en tecnología blockchain que diga que si eh, yo le estoy comprando, o, o mejor dicho, si yo le estoy transfiriendo el monto acordado de dinero a otra persona, entonces el título de propiedad de ese inmueble pasa automáticamente a ser propiedad mía. Y otro uso interesante también que trae esta tecnología son los tokens. De algún modo, un token es una forma de representar de forma digital un activo. Así eh, como puede funcionar con fichas de casino, por ejemplo, que todos le damos cierto valor, eh, esto también sucede con los tokens, y esto tiene un montón de usos. Eh, realmente, esto que se llaman los criptoactivos tiene muchos usos. Algunos de ellos impactan en lo que es la educación, y ahora vamos a verlos a continuación. Entonces, dicho esto, quizás hasta el momento todos están como pensando si, qué tiene que ver esto con la educación, o cómo esto me va a servir a mí. Vamos a pasar entonces a ver qué usos tiene blockchain en lo que es la educación. En primer lugar... El uso más conocido de blockchain para la educación esto es todo lo que tiene que ver con el registro de títulos, certificados, diplomas, credenciales. Recordemos que blockchain, como decíamos, es una base de datos descentralizada y por lo tanto inmutable. Por lo tanto, dejar registro de esta información, como pueden ser eh, un título de una carrera de grado, por ejemplo, puede garantizar que estos títulos no sean falsificados ya no es posible realizar una falsificación, por ejemplo, con Photoshop o con cierto hackeo de mails, porque lo que garantiza la existencia de este certificado es una dirección web donde yo puedo corroborar esta existencia. A su vez, esto permitiría... Eh, prevenir posibles pérdidas o posibles hackeos en las bases de datos que anteriormente eran centralizadas por las educaciones eh, educativas y por lo tanto susceptibles a posibles intervenciones, ya sea personas externas o incluso personas internas a la organización malintencionadas. Blockchain deja registro de cada modificación en la base de datos, por lo que cualquier intento de fraude queda rápidamente a la vista. Eso sí, pensamos en mayor profundidad, le da a los estudiantes el poder y la posesión real de sus títulos. Ya no se requiere que la universidad valide los títulos, porque estos están disponibles en línea, están disponibles en el internet. Eh, el estudiante puede entonces generar casi como una especie de historia académica, eh, si hace, no, no conozco si este es un término que realmente se usa, creo que no, eh, pero si pensamos en las historias clínicas, como suele suceder en la salud, me imaginaba como esta analogía a lo que es la historia académica. Eh, donde uno podría, eh, de algún modo, dejar registro de todos los títulos que va logrando a lo largo de su vida y los puede tener centralizados en un mismo lugar, certificados por las instituciones y inmutables, no, sin riesgo eh, a, a fraudes. Y por si fuera poco, este tipo de registros también agiliza... Procesos que hoy en día se realizan de forma manual, como por ejemplo lo que son las transcripciones académicas, eh, que pueden estar expuestas, como cualquier proceso manual, a errores humanos. Muy bien, entonces... Eh, pues este fragmento fue justamente el que elegí para empezar a hacer esa comprensión eh, ya un poquito más aplicada de blockchain a estos temas de, de educación, ¿verdad? Entonces, eh, generé esta pausa aquí a propósito, falta un poquito del video, pero eh, es justo eh, lo que busca. Con esta incorporación de la tecnología de blockchain es evitar la falsificación de títulos. Acá en Guatemala se han dado algunos casos, ¿verdad? No han sido muchos, pero eh, en el país vecino, en México, en la CEP, esto sí es eh, realmente crítico, ¿verdad? Los niveles de corrupción son bien grandes y por cierta cantidad de pesos te pueden hacer ingeniero. Es una realidad. Eh, va a prevenir también ese riesgo de pérdidas o hackeos de bases de datos donde posiblemente esté guardada cierta información eh, de, de la gente que, que se le ha dado un número de colegiado, por ejemplo, si hablamos de, de los colegios que registran este tipo de títulos, no digamos la universidad que también tiene un número de registro único para cada uno de, de estas licencias para ejercer profesionalmente. Eh, y que lo que hace es, como el modelo en su momento, que tenían tecnologías que nos permitían compartir música, que podía estar en cualquier servidor alrededor del mundo, hoy por hoy, blockchain me va a permitir que eh, este documento se replique también en otros lugares de, de toda esta infraestructura de nube en diferentes servidores, donde, eh, por ejemplo, ya estoy hablando un poquito más técnico, la Universidad de Perú, regresando al ejemplo, ¿verdad? esa Universidad de Perú que también tiene su llave, su bloque de la cadena de bloques de hash, va a tener una copia fiel de este documento, la Universidad de Venezuela, la Universidad de España y la Universidad de San Carlos. Pero la mochila en sí, donde aparece ese entorno, donde aparece esa credencial, es la mía. Si alguno de estos bloques desaparece por alguna razón o se saca de la cadena, eso invalida en automático mi credencial. ¿Ya? Entonces, eh, también tiene que ver con las partes múltiples interesadas el Estar vigentes y actualizados para que esto no suceda y todas estas credenciales estén vigentes. Eh, algunas tienen fechas de caducidad, es decir, eh, sí o sí se obliga a que determinado tiempo vencen y yo tengo que renovarlas, como en el caso de nosotros en Microsoft, que las certificaciones internacionales solo duran cierta cantidad de tiempo. En mi caso, por ejemplo, si yo me quiero mantener vigente como eh, embajador Microsoft Educación, yo año con año tengo que renovar mi reconocimiento como mi expert, mi reconocimiento como mi trainer, mi reconocimiento como eh, trainer certificado Microsoft, que esto no, no, no es del lado de, de, de la comunidad de educadores de Microsoft, que de hecho hoy les voy a pedir que ingresen, sino que es un poco más eh, del lado de de Learning Microsoft, eh, que es eh, como una universidad Microsoft donde nosotros tenemos que actualizarnos en temas de punta de la tecnología que os están lanzando y hoy lo más fuerte es toda la tecnología de nube. Entonces, yo actualmente estoy en procesos de certificación de Azure de de temas que tienen que ver con Power Platform, con Power Apps y, y otro tipo de tecnologías un poco más avanzadas, relacionadas con eh, Big Data, con Business Intelligence, es decir, inteligencia de negocios, para hacer análisis de toda esta información que se está generando y que incluso ustedes mismos se están generando. En su momento vamos a llegar a un taller donde ustedes van a poder empezar a incorporar eh, este Business Intelligence, porque a pesar de que suena a inteligencia de negocios, no es solo para negocios puramente de, de, de contabilidad o numéricos, es también para que yo pueda hacer análisis de cómo eh, se comportan eh, mis estudiantes, con qué frecuencia se unen a Teams, eh, qué tipo de tareas, los tiempos en que las responden, es decir, todo, esta, todo este análisis del Big Data que se está registrando, Ahí en sus cuentas de Office 365 y que sus estudiantes están alimentando. ¿Verdad? Entonces, en un momento dado vamos a, a ir ahí a ver a Power BI y cómo yo puedo incorporar Power BI a todos estos análisis que hace, en este caso, Microsoft Teams. Ok. Eh, esta mochila me va a permitir a mí como estudiante tener lo que decía esta amiga, un historial académico, donde no solamente van a aparecer eh, las insignias o los certificados específicos de esta maestría, regresando al ejemplo de UNIR, sino que se pueden ir incorporando otros eh, certificados que yo pude haber obtenido en otras instituciones, entiéndase algún gigante tecnológico, un curso de Platzi, un curso de NextU, o un congreso, ¿verdad? Porque eso también se está empezando a dar dinámicas de congresos internacionales donde expertos eh, de talla internacional y reconocidos incluso mundialmente pudiesen tener una clave de hash y también validar este tipo de, de certificados que se generan en un congreso, ¿verdad? Y entonces yo puedo incorporar por tecnología JSON, Aquí discuten si hablo un poquito más técnico, eh, pero es un código, un código que yo puedo eh, adicionar a mi mochila y hacer que esa credencial digital que tiene también este peso y esta validez internacional aparezca dentro de mi entorno, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama código JSON, porque sí es una línea de código de programación eh, que yo eh, um, incorporo a mi mochila digital, para que se refleje en ella mi insignia y mi certificado. Eh, y va a permitir agilizar procesos. Hablando ya puramente del Ministerio de Educación. Pues el Ministerio de Educación, eh, hoy por hoy, a pesar de que está, pensemos, bastante eh, agilizado el proceso de generación de certificados y de diplomas, ¿Verdad? Que, que al final pasan por el tema de CIRE, que, que se alimenta en CIRE y luego eh, se hace eh, esa impresión de los certificados, eh, de los diplomas, eh, cuando blockchain eh, forme parte de, de CIRE, porque al final blockchain es son, son APIs. Eh, ¿Qué es una API? Una API es un, un desarrollo, una interfaz, por decirlo así, que yo puedo incorporar muy fácilmente a otro desarrollo y consumir eh, ciertos recursos de esta programación para reflejarla dentro de un desarrollo propio, que es algo así como funciona la mayoría de cosas de, de Facebook, ¿verdad? Donde de repente, eh, pues yo soy incauto y todavía no soy... Realmente un ciudadano digital, y resulta que en Facebook empiezan a aparecer cosas de eh, cuál es tu signo astral nuevo. O sea, no, no los dos que conocimos, sino que eh, resulta que ahora hay símbolos astrales que incluso corresponden a una amplia más, a una gama más amplia de caballeros del zodiaco. Y entonces me meto y esa app se incorporó, y lo que hice fue incorporar una. App. Sí, un desarrollo de terceros que ahora forma parte de, de, de otro agente que me está espiando, porque al final eso es, me espían, espían y aprenden de cómo yo interactúo con Facebook. Eh, o consumir algo que se llama web services, que esto sí ya es algo un poco más cifrado, más eh, protegido, eh, y que yo puedo incorporar a mi mochila digital incluso, ¿verdad? Entonces, eh, en el caso del Ministerio de Educación, en un momento dado, lo que va a suceder es de que la misma impresión en papel ya no va a quedar en responsabilidad de las instituciones educativas. Entiéndase, yo, el colegio maya, control académico, no voy a tener que imprimir certificados, no voy a tener que imprimir diplomas, porque en automático esta acreditación va a aparecer en la mochila digital de mi estudiante, pero que pertenece al Ministerio de Educación y que tiene un código único de identificación llamado, a ver, ¿quién me puede decir cómo se llama el código único de identificación actual? Se utiliza el Mineduc. El código personal? Exacto, sí, exacto. Que en su momento va a ser sustituido por el CUI, porque al final el CUI, ese código único de identificación que se otorga desde el momento en que yo voy a registrar a, a un hijo o a una persona al RENAP, es el número que me va a identificar a nivel global. ¿sí? Ese numerito, esa secuencia de números tiene un porqué y es mi número de identificación mundial, ¿verdad? pero mientras eso pasa pues resulta que en un momento dado el certificado o el diploma de sexto primario el diploma de tercero básico, el diploma de bachillerato en automático conforme yo los apruebe y sean validados por Mineduc y pensemos de repente por, por la institución educativa que también va a tener un bloque de esta cadena, es decir su propia clave de hash. Haga que una vez se apruebe el ciclo escolar, ¿verdad? ¡Pum! Aparezca en mi mochila digital. Y entonces ya va a depender de mí como estudiante si quiero imprimirlo o simplemente le envío un enlace a la persona que me va a contratar para que él le dé al enlace, valide que esto ha sido verificado está siendo respaldado por el Ministerio de Educación, y que realmente yo soy el propietario de esa credencial. Por ahí vamos. Vale. O para ahí vamos, mejor dicho. Pero... Okay. Eh, permítame, creo que me salté un poquito, solo voy a verificar. Ah, no, sí estamos bien. Entonces, regresando al tema del de aprendizaje en red, hoy hablamos de aprovechar los avances consolidados y demostrados en el campo de la investigación educativa, junto a desarrollos potentes como esos llamados objetos virtuales de aprendizaje reutilizables, los que ustedes pienso que ya están creando, entornos de aprendizaje colaborativo, aprendizaje entre pares y otros modelos que con la tecnología blockchain, hoy, se van a poder validar. Y aquí, otro video, eh, un poco más comercial, digamos, para la comprensión del tema de blockchain. El uso de la tecnología en la educación obedece una tendencia global denominada la uberización de la universidad, centrado en el acceso de bajo demanda de conocimiento mediante una plataforma digital, partiendo de la premisa que el aprendizaje tiene lugar en todas partes y de parte de todos, no solo en un entorno escolar formal. En este caso, la tecnología blockchain permite publicar piezas de educación modulares en un sistema abierto y transparente. Cada módulo acreditado es rastreado y verificado, permitiendo que el aprendizaje adquirido por un estudiante sea medido y registrado. De esta manera, cualquier entidad acreditadora puede otorgar certificados de aprendizaje como un distintivo para una habilidad demostrada. Esto permite construir un gran mercado de expertos y estudiantes intercambiando habilidades y conocimientos disponibles, tanto en instituciones formales como en el mismo lugar de trabajo, centros comunitarios o una aplicación digital, asegurando así un acceso equitativo, aunque también permite al autor fijar algún costo de recuperación sobre el contenido, como actualmente sucede con la música. Este sistema unificado permite también al estudiante acceder a una amplia oferta educativa y obtener certificados de diversas materias desde cualquier lugar, personalizando así su desarrollo académico. Adicionalmente, es posible analizar qué bloques educativos pueden correlacionar con más altos ingresos, así como vincular las necesidades particulares e inmediatas de una industria a incentivos, tal como becas y bolsas de trabajo. Tanto las evaluaciones como los certificados adquiridos por un estudiante no pueden ser falsificados y se acumulan en una cuenta personal de forma permanente. Qué interesante, Ricardo. Pues, ¿Cuáles serían tus conclusiones y qué nos tendrás la próxima semana? En conclusión, el blockchain puede mantener una plataforma educativa abierta, capaz de complementar las habilidades de empresarios, trabajadores y profesionistas en sectores clave del país de manera flexible e incluyente, incrementando así la productividad y competitividad, incluso bajo estándares técnicos homologados con otros países. Su aplicación en México, sin duda, podría potenciar esfuerzos actuales, como el Sistema Nacional de Competencias de la Secretaría de Educación o la formación de agentes multiplicadores de Secretaría de Trabajo. Para la siguiente semana, platicaremos más sobre blockchain y ciberseguridad. Me encuentran con arroba pisuto ricardo hasta la próxima gracias ricardo pisuto cofundador de openberry foundation muy buenas tardes muy bien entonces pues ahora ya ya vieron otro otros ejemplos verdad muy relacionados a lo que hemos estado eh, compartiendo en esta hora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 de los especialistas y o entidades que lo avalan. Validando entonces las competencias profesionales que ha desarrollado sin necesariamente importar en dónde las ha adquirido, sino la calidad de formación. Entiéndanse que ahora esa formación puede ser entregado por empresas, eh, principalmente los gigantes tecnológicos y ahora ya se han sumado también multinacionales de firmas de auditoría y por ahí también algunas multinacionales de firmas de, de, eh, que tienen que ver con, con leyes internacionales. Eh, ONGs, verdad que también puedan brindar este tipo de, de formación, las universidades y en general cualquier otra eh, organización o de formadores de prestigio, mentores, porque resulta que también hoy por hoy eh, esta misma democratización de, de la educación va a permitir que yo, yo, yo docente, yo maestro, eh, pues he evolucionado, me he convertido en mentor, soy gurú, por decirlo así, de, de determinado de conocimiento, y... Eh, como pues ya vamos a ver el, el video que, que sigue, como Marc Vidal, que es un referente a nivel de Europa en temas de economía y tecnología, puedo dictar un curso y entonces eh, yo, que soy reconocido por toda la comunidad internacional, estoy respaldando ese curso. Pero, ¿qué mejor si, si de repente no es un solo mentor, sino somos un grupo de mentores que pertenecemos a una determinada organización y, y hemos eh, armado un congreso, eh, por ejemplo, el congreso que se está dando en estos dos días, ¿verdad? Ayer empezó, hoy es el segundo día y es un congreso pensado para los estudiantes, ¿sí? Y donde lo que estamos haciendo, porque realmente lo que está haciendo un grupo de que pertenecemos a este colectivo de Educando para la Vida, es una investigación de eh, cuáles son esas eh, preocupaciones, esas interrogantes que tienen los estudiantes de las universidades, y sobre todo de esos estudiantes que vivieron esa transición del nivel medio a la universidad, que participaron el año pasado también de esa transición de la presencialidad a un formato de educación a distancia, asistida por recursos de tecnología, y, y cuáles han sido eh, sus eh, experiencias, eh, si mejoraron o empeoraron en función a cómo lo hice el año pasado en mi colegio, por ejemplo, y, y cómo lo está haciendo la universidad, ¿verdad? Y, y también ese, eh, ese tratar de investigar cómo existe también una brecha, que, que, que es una brecha eh, digamos, visible, pero muchas veces las instituciones quieren hacerse de ojos cerrados en temas relacionados con que eh, realmente yo estoy formando a mis estudiantes para que den ese paso real a la universidad. Y lo más valioso, que sean competentes para la vida y que esa transición hacia la universidad esté eh, más contextualizada. Y la universidad también descubra que posiblemente la educación media esté haciendo mejor las cosas que lo que está haciendo la misma universidad, porque también está sucediendo eso, ¿ya? Eh, y pasa mucho por eh, los catedráticos que se pueden mover en un nivel educativo y en otro, ¿verdad? Eh, de repente los de nivel medio son un poco más tecnológicos o, o las instituciones educativas han implementado más eh, recursos de la tecnología y ha dedicado más tiempo a capacitaciones como la del día de hoy y entonces sus docentes están más preparados y, y ofrecen modelos de educación virtual y, y que esto no lo vayan a desechar. Aún regresemos al modelo de la presencialidad eh, no podemos desecharlo. Es más, más adelante ahí a Licelisa le voy a pedir los siguientes talleres para empezar a, a, a funcionar y empaparnos más en esa práctica del de aula invertida. Eh, para pues ya no hablar de tareas, porque importante que dejemos hablar de tareas, pero los chicos sigan trabajando desde casa y en los momentos presenciales lleguen al colegio a hacer las cosas y a demostrar eso que han aprendido en casa pero entonces en casa no están haciendo tareas, ellos están aprendiendo y están regresando a la institución educativa a demostrar lo que han aprendido y dónde lo están aplicando. Pero eso pues, ya será otro tema, ¿verdad? Eh, entonces, este encuentro juvenil, justamente eso es lo que está haciendo también una investigación de, de, de cómo ha vivido los jóvenes, porque se nos pidió a los que... Estamos en los diferentes países que seleccionáramos a chicos preferiblemente del primer semestre de universidad, que tuvieron esa experiencia de haber tenido un año 2020 de cierre de nivel académico en esta transición y ahora pues están incursionando en, en una universidad donde posiblemente estén utilizando otro tipo de tecnología y otro tipo de metodologías, ¿verdad?, y escucharlos y, y esas inquietudes, todas esas preguntas que nos hacen, eh, pues compartirlas a todos los docentes, y nosotros después vamos a hacer un análisis al interior de Educando para la Vida, de todos estos aprendizajes y, y replicarlo como un modelo de, de decirle a las universidades, miren, esto está pasando y, y sería bueno que, pues, se, a manera de, de, de, de reto, Verdad. Eh, Repiensen, reimaginen la educación a nivel universitario y que también en un momento dado va a tener que incorporar todo esto de, de blockchain. Eh, este es uno de, de quienes mencionaba, Mark Vidal, este video también ya varias veces lo he posteado por ahí en, en el grupo, pero pues vamos a aprovechar para escucharle y ponerle un poquito de más atención. Porque esto que les he comentado de blockchain es parte de lo que él también acá nos va a compartir. Hey. Antes de empezar a explicarte cómo va a ser la educación del futuro, te quiero regalar algo. Se trata de mi último libro, 10 ejemplares dedicados de La era de la humanidad, un trabajo que ha llegado a su quinta edición y que estoy seguro te va a encantar. Al final de este vídeo te voy a explicar cómo puedes hacerlo exactamente para ganar uno de ellos. Ahora vamos al tema. ¿Tienes idea de cómo va a ser la educación del futuro? ¿Cómo crees que serán las clases dentro de 10 o 20 años? Y en el 2050. Sígueme, que te lo voy a explicar. A lo que llamamos Cuarta Revolución Industrial, algo que empieza a quedarse pequeño ante lo que se avecina, es, eh, es obvio que hay quien va a buscar maneras nuevas de llamarlo, la era cognitiva, la era automática, la era sin delay, eh, todo basado en un nuevo modo de conectar el conocimiento humano y el aprendizaje de las máquinas, a lo que seguramente se le llamará tarde o temprano la Quinta Revolución Industrial. Un momento en el que un cuerpo social complejo y basado en datos en nuevas habilidades y en un modo diferente de entender la conquista del espacio, lo van a cambiar todo. La Dubai Future Foundation, que investiga y pone en conocimiento el estado del futuro, publicó un estudio sobre cómo será el modelo educativo en los próximos años. No se me ocurre mejor manera para establecer los parámetros en los que se moverá nuestra sociedad en la próxima década que detallando el modo en el que las generaciones más jóvenes van a tener que aprender. Cómo será la educación y el aprendizaje entre el año 2020 y el 2050. Os traslado lo que ese estudio prevé al respecto. Nuestra sociedad nunca deja de cambiar y nunca dejamos de aprender. Como resultado, nuestros sistemas educativos están bajo una presión constante para incorporar nuevas ideas y nuevas tecnologías, lo que en última instancia siempre nos permite desarrollar nuevos eh, medios innovadores para inspirar a la próxima generación. A través de los desarrollos en el acceso a la información y a los avances en las tecnologías digitales, hemos permitido que algunas generaciones puedan gozar ya de oportunidades de aprender sin límites, accediendo a todo tipo de información. La cumbre sobre educación y ciencias de la computación que ya organizó la Casa Blanca hace unos años se anunció que una nueva iniciativa que dará a todos los estudiantes norteamericanos, desde parvulario hasta secundaria, acceso a la formación en ciencias de la computación. Un programa que proporciona a cada estudiante las habilidades informáticas más demandadas y que se van a necesitar para que se puedan unir a la fuerza laboral del mundo y de esa manera estar preparados para construir el mundo del mañana. Legisladores de varios países como Estados Unidos, Eslovenia, Finlandia, Singapur, Japón, Israel... Todos ellos revolucionaron el concepto educativo hace poco al agregar una habilidad fundamental a las tres más convencionales como, por ejemplo, la lectura, la escritura, la aritmética... Se trataba de la programación. Se presentaron varias propuestas en varios países que permitieron a los estudiantes inscribirse en cursos sobre lenguajes de programación, como Javascript, Python, en lugar de inscribirse en cursos tradicionales de idiomas extranjeros. Pero eso no es todo. Vamos a ver las previsiones de la Dubai Foundation acerca de los avances tecnológicos y sus adopciones en los próximos años. Ya en 2021, según ellos, todos los artículos científicos financiados con fondos públicos publicados en Europa podrán tener acceso gratuito en una reforma que va a ordenar la Unión Europea. En 2022, la atmósfera de la Tierra o de la Luna se podrán ver como si fueran un paisaje de Soria. Muy pronto, los niños se pondrán gafas de realidad virtual y realmente verán aquello que están estudiando. En 2023, los alumnos experimentarán cosas en un mundo virtual comparable absolutamente al real. Imaginaos lo que es asistir a la Segunda Guerra Mundial sentado en la silla de tu, de tu clase y en primera línea ver cómo avanzaban las batallas. Este estudio asegura que en 2025 la realidad virtual y la realidad aumentada incrementarán el aprendizaje remoto y, como resultado, las aulas comenzarán a desaparecer del modo en el que las conocemos hoy mismo. Curiosamente, la situación que vivimos ahora, con la exigencia de teletrabajar o de ofrecer clases en remoto, ha evidenciado una necesidad de digitalización, pero también ha mostrado una oportunidad evidente que podemos aprovechar gracias a la tecnología. Todo lo que te voy a explicar a partir de ahora te va a sonar a ciencia ficción, pero tal vez no lo sea piensa en cómo era el mundo tecnológico hace dos décadas, o tres. Todas las cosas que hoy son normales y que eran inimaginables entonces. ¿Recuerdas cuando veías en una película o leías un libro en los que los personajes podían ver a tiempo real desde una pantalla eh, pequeña en lugar de la televisión o mantener una videoconferencia como si fuera algo normal? Era ciencia ficción. Piensa en cuándo eso eh, te lo mostraban en el 96 y cómo 24 años después no solo es algo normal, sino que es algo indispensable. Piensa en cómo la expo de Sevilla del 92 no había Internet. Y eso que era la exposición de la modernidad, pues eso, abre tu mente y tu imaginación a lo que te voy a relatar a continuación. En 2026, en apenas seis años, tendremos un mundo con acceso a Internet global, absoluto. Viviremos en la Internet del todo y muchas instituciones continuarán poniendo a disposición de la humanidad todo su contenido. El conocimiento no tendrá ningún tipo de barrera y se compartirá utilizando una tecnología sensitiva. En 2030, los cerebros humanos se conectarán a la nube. La capacidad de respaldar nuestros pensamientos y recuerdos, utilizando computadoras, aumentará dramáticamente todo nuestro potencial de aprendizaje. En 2030, también, la imagen cerebral revolucionará nuestra enseñanza. El uso de imágenes cerebrales nos permitirá afinar la educación al probar qué modos de enseñanza funcionan mejor con cada alumno. Esto será posible gracias a que las imágenes nos permitirán ver qué diferentes formas de enseñar alteran el cerebro de un modo determinado. Pero será también, según ese estudio, en 2030 cuando mejoraremos nuestras mentes con la química. Las predicciones afirman que para 2030 los avances en química nos permitirán usar sustancias médicas legales para alterar y mejorar la mente de nuestros estudiantes y optimizar sus cerebros para aprender. Digamos que será algo así como, como hoy nos ponemos unas gafas para ver mejor. En el futuro nos pondremos unos átomos para tener más memoria. En 2031, la educación ya solo será personalizada. Empezará una personalización del estudio totalmente mejorada. Los estudiantes pasarán mucho tiempo involucrando a los profesores de forma individual y se ejecutarán como tutorías individuales de un modo totalmente virtual, pero tremendamente real en cuanto a la percepción sensorial gracias a la realidad virtual o la realidad aumentada. Ese mismo 2031, los maestros serán en gran medida pura inteligencia artificial. De hecho, será inteligencia cognitiva. El científico informático Eric Cook asegura que en los próximos 15 años las máquinas inteligentes van a reemplazar en gran medida a los maestros humanos eh, por eficiencia, por capacidad, por efectividad. Yo de todos modos sigo pensando que como mucho los complementarán, pero vete tú a saber. Y ya por allá, en el 2035, los sistemas de aprendizaje artificiales nos brindarán capacidades de comprensión específicas y temporales. Es decir, podrán permitir que una persona comprenda temporalmente o hable un idioma extranjero con fluidez. Solo un instante, solo lo necesario. En 2036, de aquí nada, veremos cómo desaparecen casi todas las instituciones educativas tal y como ahora las conocemos. Las mejores universidades seguirán, aunque en un escenario muy diferente. Las de nivel medio apenas existirán. Para ese mismo 2036, los expertos predicen que se abandonarán los métodos tradicionales de prueba y comenzaremos a centrarnos en evaluarnos o evaluar a esos niños de otro modo, sin notas, sin análisis de resultados. La idea tendrá más que ver con el nivel de comprensión a partir del uso tecnológico. En un no tan lejano 2043, la educación será una parte dominante de nuestras vidas. Nuestro empleo no será un trabajo, tendrá mucho más que ver con ir a la escuela a aprender cosas constantemente. Así será como iremos a trabajar. Y lo educativo y lo laboral se mezclarán. Tendremos acceso constante a toda la información del mundo a través de nuestros dispositivos confundidos en nuestro cuerpo, por lo que la educación se volverá más omnipresente a medida que sigamos evolucionando. Y en un lejano 2050, las imágenes cerebrales revolucionarán nuestros métodos de enseñanza. Los futuristas afirman que las escuelas ya no enseñarán a los niños a leer y a escribir. Las interfaces cerebro-computadora harán que esas habilidades sean obsoletas e inútiles. Permíteme jugar a Julio Verne. En 2059 tendremos un enlace directo e instantáneo entre la red y nuestro cerebro. Como resultado, la memoria será irrelevante. De hecho, hoy ya es menos relevante que hace un tiempo, cuando no existía Internet. Nuestra memoria es la red. Flipante, ¿eh? Pues no sigamos educando a nuestros hijos como si esto fuera el siglo XIX para un mundo que suena al siglo XXII. Tu hijo, tu sobrina o tu nieto, incluso tu hermano de cuatro años, entrará en el sistema laboral ese que es cercano a los 26 años en el año 2044. ¿Cómo será el mundo en el 2044? Pues eso, que igual hay que pensar si los estamos formando para ese escenario o no ahora mismo. Mi recomendación es que, como no podemos saber lo que nos espera, que es impredecible, lo mejor sería recomendar actitudes de estudio y no tanto cosas a estudiar. Que estudien tecnología está bien, pero eso, como he dicho, será algo consustancial con el método educativo. Recomiendo a esos niños que lean poesía y que se formen en filosofía. Filosofía para afrontar el debate ético que se aproxima cuando los robots ocupen espacios destinados originalmente para la mente humana y poesía porque a mí no se me ocurre mejor manera de explicarle a una inteligencia artificial cómo somos los humanos que a través de un poema. Por eso, que los niños estudien tecnología, como se estudia hoy en día inglés, pero que no abandonen la filosofía, la literatura, las humanidades. Eso es lo que nos hace humanos, de verdad. ¡Ah! ¡Ey! Muy bien, entonces, eh, pues con esto doy por finalizado el, el tema de hoy, el, el principal, el taller. Eh, dejo eh, la posibilidad, esos micrófonos abiertos para escuchar comentarios o resolver algún tipo de duda que haya quedado en relación a este tema. Y, y quise terminar con, con Marc Vidal. Eh, para que escuchen, ¿verdad?, eh, este tipo de predicciones, pero como él bien lo dice, realmente esto es algo, eh, digámoslo así, incierto. Puede que se cumpla, puede que sea en otra dinámica, lo que sí es cierto es que todas estas tecnologías, hoy por hoy, están presentes, en nuestra vida cotidiana eh, interactuamos con ellas y no nos damos cuenta muchas veces y que ahora pues, van a incursionar más en el eh, ámbito educativo así que eh, muchas gracias profesora hilda y, y el micrófono es, es de ustedes tal vez para no causar mucho relajo ya saben hay una manita que se puede levantar por ahí y entonces el primero que levante la mano es el que le vamos dando la palabra. Así hacemos de una vez esa práctica, ¿verdad? De levantar la mano. Muy bien, eh, Miss Mirna, bienvenida. Gracias, licenciado. Le ag agradezco mucho el tiempo. Eh, de esto, precisamente estaba comentando yo con los chicos en el curso de inglés. les Usted sabe, ¿verdad?, que la, esta manera de trabajar no es igual, eh, lógicamente, que la presencial, porque no los podemos ver, no sabemos realmente si los chicos están, pues, prestándonos atención, son algo reacios a, a abrir su cámara. Eh, entonces, pues, tratamos, tratando de motivarlos para que ellos estén eh, en clase y estén pendientes de lo que nosotros les estamos Platicando, yo les hago un pequeño paréntesis, les digo yo, dentro de la clase y comentábamos precisamente esto de la tecnología, cómo nos alcanzó, tanto que hasta les compartí un video de lo, de lo supersónico, que les uh -huh. digo a ellos, esto yo lo vi cuando yo era niña y eso era para mí simple caricatura, ¿verdad? Y algo que no pensábamos que nos iba a alcanzar y les digo a ellos, ya nos alcanzó. Eh, recibimos las clases virtuales, platicamos por una videollamada, tenemos la, la ventaja de que podemos simplemente andar, y el, mi hijo, mi esposo, mis hijos y mi esposo andan con esos teléfonos inteligentes, eh, perdón, eh, cómo se llama, relojes inteligentes, uh -huh. donde ya no tienen necesidad de andar con el teléfono para arriba y para abajo, les digo yo, sino que aquí solo levantan la mano para ver quién les mandó un mensaje y todo, y eso se vio en los supersónicos, y les hice a ellos les compartí ese video y me, nos reíamos, ¿verdad? Porque me dicen, teacher, eso miraba usted cuando era niña. Eso miraba yo cuando era niña. Y eso era simplemente caricatura, ilusión, fantasía. Y tanto que hasta les hacía yo referencia a ellos eh, de que... Yo siento que alguien tuvo que haber viajado en el tiempo, les digo, iba a ellos, para llegar a esa época y enseñarles y decirles, porque las pantallas planas de los supersónicos son muy parecidas a las que nosotros tenemos ahora. Ahora ya existe la pantalla, la, la televisión que se, que se puede enrollar, entonces esta semana precisamente estábamos comentando esto con los chicos en el curso de inglés y les compartí el video de los inventos de los supersónicos que ya nos alcanzaron y el que le pido a Dios que inventen, es el de la estufa, donde solo apacho un, doy un clic, <risa> y me aparecen los huevitos estrellados, este, servir. O, o, o las píldoras, que ya... O las píldoras, ahí exactamente, entonces, <risa> Ay, este, este estuvo muy bonito, y la verdad que sí, ya nos alcanzó, y no es tan fantasioso lo que se escucha en esto, en este sentido, porque sí, realmente ya nos cambió la... Ya nos cambió la vida, ya nos cambió definitivamente, y a las generaciones como nosotros que nos alcanzó un poquito tarde, nos ha tocado que ponernos al corriente con los chicos, ¿verdad? Porque si no ellos nos ganan, nos ganan la nos nos hacen ciberbullying, les digo yo. Gracias, licenciado. No, no, gracias a usted por compartirnos. Y, y es de aprovechar, porque eh, lo platiqué ayer en la entrevista que me hicieron los jóvenes y lo hemos compartido con otros colegas. Eh, el tren de la tecnología como tal, que, que arrancó allá por la década de los 70, eh, 80, 90, aquí en Guatemala, digamos, todavía era una locomotora de vapor, donde podías correr, te subías, y te mantenías en el tren, ¿verdad? Y te, y te vas a actualizar, no te puedes bajar porque te deja, y, y de veras te deja grosero. Eh, pero en un momento dado, ese tren de vapor se convirtió en un tren bala, ¿no? Entonces yo ya no lo puedo correr y subirme. Sin embargo, este momento que estamos viviendo, esta crisis sanitaria, ha generado una estación, una parada obligatoria de ese tren, y es ahora que hay que subirse, y, y principalmente los docentes, ¿verdad? Porque somos los primeros que interactuamos con las generaciones más jóvenes. En nuestros salones están ahorita los Centennials, ya están empezando a incorporar los Alfa, que son los nacidos en el 2015, eh, y, y que son las generaciones que ya vienen más en este mundo totalmente digital y que todas estas tecnologías eh, las están bombardeando. Así que eh, a, a aprovechar, ¿verdad? A subirse a ese tren y no bajarse. Eh, profesor Juegos Manuel, bienvenido. ¿Qué tal y buenos días, buenos días, compañeros y compañeras? Este, sí, bastante interesante, pues, el, el, la introducción que usted nos ha dado. Eh, yo creo que se lo voy a hacer así muy abiertamente. Creo que este último video fue el que más me, me impactó. Creo que a, a todos nos, nos nos dio cierta, cierto impacto porque es muy real lo que, lo que, se, lo que allí se dice y, y eso me hizo viajar un poco en el tiempo a mí en la memoria porque ahí recuerdo a mi abuela que ella vivió en Pueblo Nuevo y ella nos contaba la historia de que allá por los años 30 o 20 creo que cuando el primer camión llegó al, al, al pueblo o sea así lo hablaban ella el primer cañón entonces cómo es que tal vez poco menos de 100 años ya Estamos pero super adelantados en tecnología, eh, básicamente eso nos vino a, a acelerar más el proceso, eh, pero creo que mm. con los chicos o como usted decía, los con los alfa y los seniors aún tenemos mm. un poquito de dificultad de que se embauquen directamente al enfoque que debería tener o debería darse a lo, a lo tecnológico. ¿no? Entonces, eh, en mi caso, y creo que lo hacemos varios de los compañeros. En algunos eh, momentos de, de las clases virtuales, pues, a, a, aprovechamos para, para también compartirles eh, pláticas similares a lo que se indica en el video, de cómo más adelante todo va a ser todavía más tecnológico. Entonces, creo que sí es importante en ciertos espacios, pues, hacer ese, ese diálogo con ellos. Eh, me gustaría que nos pudiera compartir el, el, el video o al menos el enlace para poderlo descargar. Porque sí es bastante interesante la proyección de uh, 2025, 30 y todo eso. Es, es, suena como ficción, pero si hablamos con los de hace 50 años, eh, veían, veían como ficción, tal como decía Picture Mirna, todo lo uh -huh. que hoy en día tenemos. Entonces considero de que sí vale la pena. Mi aporte básicamente es que vale la pena que en ciertos espacios... Eh, Hablemos con los chicos para que realmente eh, se embauquen en, lo, en la importancia que tiene la tecnología, más que distraerse o más que tal vez solo pasar el tiempo, la importancia que tiene y que a futuro va punteando para más. Eso, eso, eso sería mejor. Y que nos espera compartir el video, ¿Oli? Sí, sí, claro que sí. Gracias, profesor José Manuel. Y usted dijo un, un, una gran verdad y ahora ustedes ya lo comprobaron. Esos nativos digitales se convirtieron en huérfanos digitales, ¿verdad? Y saben usar bien la tecnología, pero para ocio, distracción, pérdida de tiempo. No construyen nuevo conocimiento y no producen nueva tecnología a partir de la preexistente. Entonces, hablando en el, desde el punto de vista tecnológico, son huérfanos digitales. Y, ¿Y qué responsabilidad es la nuestra? Porque somos los que, de alguna manera, tenemos que empezarles a decir, miren... Pues sí, nos tocó y, y vamos a tener que seguir en esta dinámica de usar todos estos recursos para aprender, pero ustedes también tienen que involucrarse un poco más, ¿verdad? Y, y no lo vean como... Porque les aseguro que ahorita la tecnología muchos ya no la ven tan agradable, ¿verdad? Porque hoy por hoy ya no la están usando solo para ocio, sino la están haciendo, utilizando para sus procesos de aprendizaje. Y ahí a veces hay cierto choque. Pasa también con que como yo docente voy a dinamizar también esos, eh, esta transformación eh, tecnopedagógica que se está dando para que los chicos, eh, no solo, a, porque hay, hay, ¿verdad? hay jóvenes que definitivamente la tecnología no, no la ven como un potencial mayor y por eso este, esta invitación especial que se les va a hacer para que tomen conciencia que, que ellos también tienen que salir de esa orfandad y, y, y, y realmente aprovechar todo esto que se está sucediendo. Eh, licenciada Elisa, bienvenida. Muchas gracias, gracias, saludos a todos. Pues eh, en primer lugar me uno a la solicitud del licenciado Josué. Ajá. Ahora bien, solo voy a ser un poquito coparticipativa participativa en, en la apertura suya, uh -huh. con todo respeto, esto en Guatemala tal vez lo miraremos a futuro. Porque nosotros no tenemos licenciado en administrativo, no tenemos esa libertad, ni siquiera de imprimir nuestros propios certificados, diplomas, menos títulos. ¿verdad? Todo usted lo versó a nivel universitario. Si el Ministerio de Educación no apertura la autorización y a veces nos da solamente tantas horas para que podamos trabajar y los compañeros saben verdad que al final del ciclo escolar eh, entramos en, en tensión porque todo el mundo tiene que estar generando ser, e inclusión de notas y acá algunos de, de los compañeros apoyan incondicionalmente a Alex en esos procesos. Se nos cerró el sistema, nosotros ya, nos, ya no tenemos cómo eh, poder imprimir nuevamente un diploma solamente de primaria, preprimaria del ciclo básico, menos títulos. Eso este es con carácter exclusivo para las instancias de la Dirección Departamental de Educación. Bueno, eso es, sí lo lograremos cuando el Ministerio Guatemala, de Educación de Guatemala pueda hacer, según mi percepción, ...una readecuación e tecnológica. Entonces nos van a mandar todo lo que usted expuso. Ahora, en cuanto a, a la a la, segun, a la cierre del video... ...me llama mucho la atención. Y compañeros, como todos somos un equipo, amigos todos... ...sí podemos seguir enfatizando... ...que si yo maestro no preparo mi clase... Y preparar la clase significa ingresar con ganas, con cada equipo. Inyectarles. Este día va a ser mejor que el de ayer. ¿verdad? Entonces he estado participando, ingreso ¿verdad? al azar. Ya cuando estemos acá presencialmente daré algunas opiniones y he encontrado que la mayoría solamente está dialogando con los patojos. Ha habido excepciones donde me he quedado maravillada de que algunos de ustedes tienen recursos y están explicándoles. Pude observar en un grupo que los chicos se prepararon, mire, con diapositivas y con un material didáctico precioso. Los felicité. Lo único que hicieron los jóvenes fue leer. Porque el tiempo no se les organizó. No se les indicó cuánto podían ellos poder trabajar. Muy de acuerdo con el último expositor. No descartemos las áreas curriculares que tenemos nosotros la obligación en este momento 2021. Pero sí, yo siempre he defendido. Si a mí me forman bien en comunicación y lenguaje, mi vida va a ser mejor. Por eso es de que yo insisto mucho desde la primaria. Si usted es maestra de primaria, va a formar con excelencia a que el niño pueda hablar, escribir, leer y escuchar, ese niño va a tener mejor, mejores captaciones. Filosofía, no importa que sea un curso específico en bachillerato. Al final de cuentas, todos filosofamos en un momento determinado. Y así sucesivamente. Entonces yo les insto para que sigamos siendo el mejor equipo de educadores y los jóvenes nos lo van a agradecer. Entonces Gracias, licenciado, por preocuparse, por mantenernos a la vanguardia pero eh, una pequeña solicitud, verdad que los, las próximas oportunidades en que nosotros, Colegio Maya Mazatenango, comparta, tal vez que los talleres sean más directos, porque necesitamos, ¿verdad?, mejorar la motivación para que los chicos se enamoren más de la tecnología. Gracias. OK, licenciada, gracias por sus comentarios. Eh, fíjense que el Ministerio de Educación, hablando un poquito de, del tema de, de los recursos tecnológicos, eh, mucho de lo que sucede es por las limitantes que ellos tienen en cuanto a infraestructura tecnológica. Los servidores que están eh, dentro del Ministerio de Educación o donde está alojadas muchas de estas aplicaciones no, no son de nube, ¿verdad? Es decir, sí, nosotros conectamos Internet y todo, pero... Es un servidor o un grupo de servidores físicos que se satura. Lo mismo le, le sucedía a la Universidad de San Carlos, hasta que la Universidad de San Carlos, muchas de sus facultades, deciden mover toda la infraestructura que tenían local hacia nube. Entonces, por ejemplo, ahora muchos han optado por utilizar eh, los recursos de Amazon Web Services, que, que es otro de los gigantes tecnológicos, ¿verdad?, y eh, pues ya no sucede eso, ya será una que otra facultad que de repente no ha migrado a la nube que presenta estos problemas, pero la mayoría, ya todo su LMS como tal, que principalmente es Moodle o, o alguna tropicalización de Moodle, ya está en nube. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Educación? Pues eso, migrar a la nube. ya eh, Pienso que muchas veces... Eh, pasa por voluntad política, realmente, de verdad, el, el, el hacer revisión de ciertas leyes, porque casualmente si sí hay cierta ley que impide que la información sea, eh, a pesar de que debería ser pública, no, no la manejan tan así, eh, en Guatemala es bien particular ese manoseo que se hace de la ley, pero eh, de ellos deben de migrar a la nube, de hecho Microsoft ya les ofreció poder ayudarles eh, a darles ese acompañamiento de mover toda la infraestructura del CIRE hacia servidores Microsoft. Yo participé en una reunión de ese tipo hace unos dos años y medio, más o menos, a través de la dirección de informática específica del Ministerio de Educación. No lo hicieron, dan sus razones, pero sí o sí lo tienen que hacer. Entonces, eso va a evitar que se sucedan esos tiempos de cierre que les dan a las instituciones educativas y que les impide fluir. Sin embargo, con esta metodología blockchain, ya ustedes ni siquiera van a tener que imprimir. Así de sencillo, ¿verdad? Simplemente se reportó esa nota y en automático va a ir a caer a la mochila digital del estudiante. Y el estudiante decide si lo imprime o simplemente tiene el enlace que comparte a su empleador para que él verifique que realmente esa acreditación le pertenece. Y en los otros temas eh, que, que, que dice que sean más prácticos, eh, sí, vamos a empezar a trabajar talleres un poco más eh, eh, prácticos, ¿verdad? Yo no he querido eh, involucrar mucho o cargarles de, de ciertas cuestiones, porque comprendo que también, eh, a pesar de que ya tuvieron bastante aprendizaje durante el ciclo 2020, eh, crear, crear realmente contenido digital y contenido digital de alta calidad, eh, creando esos objetos virtuales de aprendizaje eh, que queden ahí disponibles para e incluso el siguiente ciclo escolar, donde yo voy a de alguna manera descubrir descansar un poco también, verdad, porque eso también va a suceder, que el otro año, quizá este año sí tenga que crear mucho contenido digital, eh, pero el otro año ya va a ser una carga menor. Eh, van a haber talleres más específicos, de hecho, parte de, de la invitación del día de hoy, ya que no veo otra manita levantada, había una manita levantada, pero la bajaron. Eh, ya vamos. La, a la prácticamente... mía está levantada. Ah, ok. Eh, ¿Va a intervenir todavía, Alic? No, solamente en... en tal vez una redundancia. Ajá. La, todo lo que nos habló usted en apertura, pues, va más dirigido a universidades, pero ellos, recordemos que ellas son autónomas. Nosotros en el nivel medio, primario y primario, no. Somos dependientes completamente del Ministerio de Educación. Incluso el licenciado. Para hacer una reposición de diploma que esporádicamente ingresan solicitudes, nosotros no tenemos la libertad. Tenemos que informar a nuestra CTA que vamos a reponer un diploma, ¿verdad? Y le hacemos una serie de trámites porque tiene que ir firmado. Solo le hablo de nivel preprimario, primario y medio. Ya con títulos, si alguien lo extravía, pues ya son otras instancias, ¿verdad? Que ya es el exalumno. Quien procede a hacerlas y ya el colegio solo emite cierta información que le incumbe, pero ya no hacemos ningún trámite. Eso y también recordarle, no sé si los compañeros, si no es un recordatorio de mi parte, que si recibieron el diploma de la capacitación anterior, porque yo he estado pidiéndole a él incluso todas las constancias, porque si se recordarán que nosotros en el sistema de acreditación y certificación de calidad que poseemos es una línea donde el colegio tiene que estar evidenciando que ha ido más adelante y creo que lo hemos ganado muy a pulso, ¿verdad? Con haber tomado esta decisión tecnológica. Muchas gracias, Liz, y muchas gracias, equipo. Hey, muy gracias, licenciada. No, sí, con el Ministerio de Educación va a llevar más tiempo, pero va a suceder, ¿verdad? Va a suceder en un momento dado que esto va a ser, se va a agilizar al mismo ministerio, le conviene también que se hagan procesos más ágiles en relación a, a todo el tema de administrativo, porque esto más pasa por, por temas administrativos, más que puramente eh, la parte ya que tiene que ver con esa práctica docente. Eh, la invitación es justamente, ya ahora se va a aperturar ese, esa jornada o tiempo en que yo me puedo autonominar para convertirme en un mi expert, ¿verdad? Eh, ustedes ahora pues ya tienen evidencias o pueden obtener evidencias para... Eh, autonominarse, porque esto es algo que depende del docente, no, no en sí de, de Microsoft. Microsoft al final lo que hace es revisar esas evidencias y si se cumple con todo el proceso, pues te va a reconocer como un eh, educador, innovador, experto de Microsoft. ¿sí? Entonces, yo les voy a lanzar al grupo de, del, de WhatsApp una invitación. Fíjense bien, esta no es obligatoria para todo aquel que piense que puede cumplir con los requisitos que también se los voy a compartir ahí vía el equipo, el grupo de WhatsApp y le pueda dedicar tiempo para ir conformando todo lo que ahora solicita Microsoft para autonominarme y que haga la revisión luego Microsoft de todo esto que, que yo ya preparé y que voy a entregarles como evidencia para ya aparecer oficialmente en los listados que, que pues el tiempo de autonominación se va a apertura, perdón, ahora el 6 de mayo y se cierra el 15 de julio. De hecho, por ahí hay una, una acotación de que si yo al 8 de julio de repente todavía tenga algo pendiente, tengo chance todavía esos díitas de, de reajustar, ¿verdad? Para que eh, una vez cerrada la, el periodo de autonominación del 15 de julio, espere a finales de julio que se publique el listado oficial de los Mi Expert 2021-2022. Y esto es algo que año con año se tiene que revalidar, ¿ya? Este reconocimiento Microsoft no lo otorga. Eh, eternamente, ¿verdad? Sino que si yo quiero mantener este esta categoría, este nivel, lo tengo que volver a hacer el próximo año y año con año pues Microsoft le ha incorporado algunos retos nuevos, ¿sí? O sea, no no es solo así de que ya estuvo. Por eso repito, yo voy a colocarles un enlace para que se unan a un grupo de Telegram, eh, yo creo que más de alguno, no estoy seguro ahorita si haya alguno en ese grupo del Club MIEGT, donde eh, ya voy a profundizar, vamos a hacer un, un día específico, eso va a ser un día sábado, donde yo les voy a brindar el acompañamiento, pero eh, por lo mismo de que ahora tengo más eh, eh, actividades, ya no lo puedo hacer de colegio en colegio, ni a todos, porque de repente no a todos les interesa convertirse en, en mi expert, ¿verdad? Eh, sin embargo, para los que así lo decidan, ahí va a estar el enlace, este enlace es para Telegram, no es WhatsApp, ya es un grupo en Telegram, y va a haber una fecha específica donde, eh, pues a través de Teams Live, eh, ya no una reunión de estas de Microsoft Teams, sino ya en porque pues va a haber más docentes y, y van a haber docentes de diferentes instituciones educativas eh, presentes que eh, pues están en esa expectativa de, de, de ser nominados como Maya y Expert, ¿verdad? Así que eh, esa es la invitación. Por acá de una vez voy a aprovechar para que, ah, solo que creo que no compartí escritorio, vamos a compartir mi escritorio para poderme mover sin problemas dentro de las otras pantallas. Eh, está el Centro de Educadores de Microsoft, ¿verdad? Eh, se recuerdan que muchos de ustedes ya están dentro de, eh, en el documento que les voy a pasar, ese PDF que les voy a proporcionar, eh, hay un, un apartado especial donde me sugieren las rutas de aprendizaje que yo ya debo de haber cubierto y que Microsoft va a revisar que yo ya tenga esas insignias para ser calificable a mi expert, ¿sí? Y, y, y ¿dónde están todas esas rutas de aprendizaje? Acá, ¿sí? Entonces, solo es cuestión de que yo le dé a la ruta, me voy a mover justamente hacia ahí, solo creo que alguien está pidiendo unirse, sí, ahí está. Bueno, y aprovechando, voy a tomar ahorita la asistencia, no le he tomado la asistencia del día, ¿verdad? Eh, acá, clic, clic. ¿Se recuerdan? Eh, tenemos... Ah, no, perdón, perdón, perdón, ya me estoy yendo por otro lado. Es en los puntos suspensivos, descargar lista de asistencia. Entonces, ahí está la asistencia. Eh, Lick Elisa, levantó su mano. Anda, ahorita aprovechando que me moví por acá. No, Lick, ya no la quité. Ah, ok. Ok. Perdón. Ok, no tenga pena. Entonces, acá... Eh, está el Centro de Educadores de Microsoft Me voy a mover rapidito a la autonominación Este es el documento que yo les voy a compartir eh, Por supuesto, va a ir en un modelo de PDF Acá lo que tengo es el original que me compartieron eh, Por ser embajador acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes van a encontrar todo Todo, todo lo que yo debo de cumplir ¿Verdad? Primero, de manera personal qué si tengo, qué no tengo, en qué otras cosas participo. luego una parte más genérica, en la fase 3 ya son eh, preguntas que voy a tener que contestar. Esto es así como que la previa, que yo sepa qué es lo que me va a pedir eh, propiamente la plataforma cuando yo ya decida eh, autonominarme. Entonces aquí todo esto lo voy a ir llenando, ¿sí? Y al final, eh, que es esto de por acá Aquí están los enlaces Vean, aquí dice Complete los siguientes cursos Para ayudarle a preparar su nominación eh, ¿Dónde? Dentro del Centro de Educadores de Microsoft Y de hecho, estos cursos Los va a verificar Microsoft Para ver si yo realmente eh, Ya los tengo Entonces, por ejemplo, le voy a dar clic A este de acá So, lo, que, lo que voy a hacer en este momento es que necesito el enlace. Entonces voy a copiar el hipervínculo para extraerlo. Porque si le doy acá, pues me va a mandar al navegador. Pero yo ya estoy dentro del centro de educadores de Microsoft. Entonces voy a pegar el enlace ahí. Le doy Enter. Porque ya estoy logueado. Y me dice que ese curso yo ya lo he completado. ¿Ya? Si no está completado, entonces yo lo tengo que tomar. Y en un momento obtenerlo. Cuando ya lo completo, pues ustedes ya saben que ese curso en automático se va a reflejar acá, en mi mochila digital. Eh, hablando nuevamente de, del tema este de, de, de blockchain, ¿verdad? Ahora en este caso, pues aquí no hay blockchain en sí, sino simplemente Microsoft, que es una entidad internacional reconocida mundialmente quien me está haciendo esta entrega. Entonces, eh, pues ese documentito para que ustedes lo revisen eh, después de revisarlo y digan, bueno, sí, yo quiero que me reconozca Microsoft como un mi e expert, entonces le voy a dar al enlace para unirme al grupo de Telegram, ¿verdad? Pero repito, no es obligatorio, es opcional y ustedes deciden si quieren hacerlo o no. Hey, ahí está la ruta de cursos y luego pues hay unas lecturas que se recomiendan para que pues ustedes también se empapen más de estos temas. Eh, lo que pedía Elisa, esos talleres específicos, aquí están, ¿sí? Depende de ustedes, depende de ustedes aprender, profundizar y eh, en este caso, eh, conocer más de estas tecnologías, hay, aquí hay una ruta bien interesante, donde ustedes incluso van a poder profundizar en temas que vamos a, voy a obtener nuevamente el hipervínculo, en temas relacionados con lo que actualmente hacen con sus equipos, ¿verdad? Entonces, esta es otra ruta, vamos a ver que me la resuelva. A ver, a veces las la rutas este está completado, vean, es la Academia de Profesores de, de Office 365, pero vean, esta ruta es de 11 horas. Y yo tengo una de que dura 35 horas, pero esas no se las voy a dejar, tal vez a final de año, en algún momento, para que ustedes se vayan a, a sus tiempos. Eh, eh, yo tengo que ir cubriendo estos cursos, ¿sí? Y esa es una de las rutas que tengo que completar para ser este año nominable a mi EXPERT. Es posible que algunos de ustedes ya hayan eh, sacado algunos de estos cursos de manera dispersa, como les comentaba que sucedía con esta Universidad de UNIR, ¿verdad? Yo puedo tomar cursos de manera dispersa y de repente, ¡valá! A esta ruta de aprendizaje ya solo me falta una o dos insignias, ¿me entienden? Ya, entonces... Eh, pero sí, son rutas obligatorias que yo tengo que tener ya eh, dentro de la comunidad de educadores de Microsoft cubiertas para ser, en este caso, elegible y nominado como mi expo. Y ya para finalizar, porque me tengo que pasar de volada a otra reunión, eh, copien o tomen captura o copien por ahí lo que mejor les parezca. Eh, solo déjenme ver dónde lo puse. Este código. Eh, lo pueden canjear eh, dentro del de centro de educadores de Microsoft, ¿verdad? Es, eh, es un código que les va a dar puntos también y, y, y, y se puede sumar alguna de las rutas de aprendizaje. Entonces... Eh, tómenle la captura de pantalla o, o rápidamente, todo en mayúsculas, ¿verdad? Hay que anotarlo para canjearlo dentro de ese, ese centro. Eh, ¿Dónde hago el canje? Pues ustedes ya saben que siempre acá en el perfil eh, está la opción de canjear código de logro. Pueden ir ahí directamente, entonces aquí lo escriben y le dan redimir. Es uno de los caminos y si no, pues se van a su perfil. Y ahí también aparece eh, la opción, ¿verdad? Canjear código, meten el código y le dan redimir. Y esto pues les va a dar ciertos puntajes a, adicionales. Y la asistencia del día de hoy, eh, que pues la, la tomamos por ahí rapidito, pero como yo necesito los datos actualizados, de una vez la vamos a tomar desde el portal ese es un, un formulario, ¿verdad? Ustedes están más que familiarizados con el tema de formularios y porque también me va a servir para completar una encuesta que estamos haciendo a nivel nacional que tiene que ver con eh, algunos talleres que vamos a estar impartiendo a través de la comunidad educativa GT con el respaldo de la Comisión Intersectorial de Educación. Entonces ahorita les voy a colocar ahí en el chat de la reunión el enlace y también lo voy a colocar ahí por eh, grupo de WhatsApp. No, creo que solo aquí lo voy a compartir. Verdad, entonces acá está el enlace. Ustedes ya saben que tienen que acceder a él. Eh, completan los datos del formulario. Y eh, de ahí voy a tomar eh, los datos. Por favor, registren bien nombres y apellidos, porque yo no toco absolutamente nada. De ahí voy a levantar los datos para su eh, constancia de participación del día de hoy, ¿verdad? Eh, y que va a tener por ahí un agregado más. Ahí van a ver lo que va a suceder. Ya no me dio tiempo y porque me tengo que mandar a cambiar a la otra, a la otra reunión, pero ya les voy a otorgar una insignia digital, así como lo oyen donde ustedes ya van a empezar a tener su propia mochila digital de la computación. Así como Microsoft lo hace con las certificaciones, así ustedes también van a empezar a tener insignias relacionadas a estos talleres y que pues, va a depender de ustedes si quieren o no imprimir la constancia y solo tener ese enlace para otorgárselo a alguien más y que verifique y valide que realmente ustedes son los propietarios de, esa, eh, de ese certificado. ¿verdad? Entonces, esperen esa sorpresita porque pues, son de las innovaciones que tiene la computación. A mí me gusta estar al día con la tecnología y con todos estos cambios. Y qué mejor que enseñar o predicar con el ejemplo. Entonces, que no se quede solo en teoría, sino que ustedes también vivan esta transición al mundo del blockchain. Así que, pues, no me queda nada más. Para agradecer. ¿Verdad? Así que voy a detener la grabación. Pasen ustedes muy, muy buen día. Bendiciones para todos y un excelente fin de semana. Muchas gracias, licenciado.